Hola, soy Arnulfo Cepeda Domínguez, coordinador del Centro Mesoamericano de Física Teórica, que es una unidad de la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas, y estamos aquí en una reunión de física espacial y sus aplicaciones a la prevención de desastres. Contamos con una serie de eh, invitados eh, muy distinguidos, y está dirigido, dirigido este evento eh, por parte de, de, de México por el doctor José Guichar, investigador del INAOE Instituto Nacional de eh, Astrofísica Óptica y Electrónica en Tonantzintla, Puebla. Y él nos va a hacer el favor de introducir a nuestros otros invitados en esta mesa. Hola, Rufo, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Eh, les quiero presentar eh, al doctor Sergio Camacho, él es Secretario General del Centro de, del Regional de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe, el CRECTEALC, que es un organismo binacional auspiciado por la ONU. Tiene dos campos, uno en México y otro en Brasil. Eh, él es organizador de este, de este taller y pues nos da mucho gusto eh, siempre tenerlo con nosotros. Eh, el doctor eh, Ray Williamson, él es eh, presidente, fundador de la, de la Fundación Mundo Seguro, que es una de las fundaciones más importantes en Estados Unidos para el estudio, análisis y fomento del uso de la ciencia y la tecnología espacial hacia eh, la sociedad, ¿no? hacer el, el link entre la ciencia y el uso que tiene que, de, eh, que tener eh, ya hacia las comunidades y, y, y la sociedad. Eh, tenemos al maestro eh, Patricio Esteves, que es un eh, ecologista muy distinguido, eh, es un luchador social, podemos decir que toda su vida ha estado eh, resolviendo, enfrentando problemas que tienen que ver con, eh, con las comunidades. Desde los eh, problemas con mineras, giratarios, ganaderos eh, y eh, problemas también de... Eh, mantenimiento o eh, destrucción pues que, que se dan en las cuencas hidrológicas. En particular ha he hecho un estudio muy importante sobre eh, las cuencas de los ríos Yaqui, eh, Mayo y el Río Sonora en, en, en el norte de México. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Sí, eh, como pueden ustedes ver, entonces eh, eh, se reúnen aquí en esta conferencia representantes de varias eh, instituciones y organizaciones. Y quizás este, eh, nuestros invitados nos puedan eh, relatar algo sobre estas organizaciones. Bueno, pues bueno, buenos días, buenas noches. No estoy seguro en qué momento estarán ustedes visitando la página de la revista. Eh, pero yo quisiera hacer un solamente una breve introducción a lo que estamos haciendo. Eh, por una parte tenemos que los desastres naturales, por un lado no son, eh, no podemos detenerlos, pero sí podemos prepararlos y podemos tener mejor capacidad de respuesta cuando sucede. Eh, hemos visto y vemos todos los años cómo las inundaciones afectan en particular al sur de México, mientras el norte de México no tiene, no tiene agua. Hay capacidades en la ciencia y la tecnología espacial para mitigar los efectos de estos desastres y para mejorar la respuesta. Eh, este, esta acción se está llevando, tomando en particular atención de que estamos en el Centro Mesoamericano de Física Teórica y el tema, el título de hecho del taller es el uso de la tecnología espacial para prevenir... Prevención de y respuesta a desastres en Mesoamérica Quiere decir que tenemos entonces participantes de Panamá hasta, hasta México Y en eh, pues poco el tiempo que, que podemos dedicar a, a una breve charla como es esta Pero tenemos científicos de primer nivel que nos están mostrando cómo se pueden usar estas herramientas, sobre todo las que son de software libre, de acceso libre, para eh, mejorar el trabajo, el trabajo que hace prevención y el trabajo que hace eh, protección civil. Tenemos eh, personas de aquí, de, de la UNARCH que están participando, y al mismo tiempo nos enteramos ya muy cerca del taller que parece que Chapas va a tener una estrategia integral de, de, de hacer un catálogo de riesgos en el estado de Chiapas. Van a usar muchas de las herramientas que estamos tratando precisamente en este taller. Y la UNACH está liderando eso. Y la UNACH, exactamente, es una iniciativa del gobernador, y la UNACH, el rector, va a estar liderando esto y el día de mañana tendremos aquí al director ejecutivo de protección civil de, de Chapas pensamos que este va a ser un primer paso para apoyar el, los esfuerzos que hace el estado de Chapas pero no únicamente el estado de Chapas sino todo, todo Centroamérica yo quisiera ya no, no seguir con esta oportunidad a otros colegas Sí, ahora nos va a dar unas palabras aquí, por sol, Ray Williamson, quien es también este ponente en esta conferencia. Thank you very much. Uh, I apologize for not speaking Spanish. It's not good enough to uh, do it extemporaneously. Um, I uh, very, very happy uh, that we uh, the uh, Secure World Foundation, has been able to uh, serve as sponsor and uh, participant in this uh, wonderful uh, workshop and, and colloquium. Uh, it's been uh, very good to bring together uh, as many participants um, as we have been able to. I think there's about uh, 10 different organizations that are involved with this. Uh, and our part in it is to help convene Workshops like this, so that um, scientists and people that are working um, on the ground uh, in solving uh, the terrible uh, problems that come with natural disasters can work together more effectively. So uh, it's a pleasure to be here, and thank you very much for for hosting this uh, effort. Uh, Professor uh, some eh, primero se disculpa por eh, hablar en inglés y segundo eh, dice estar muy feliz de que esta reunión se está llevando a, a cabo aquí eh, y que eh, su organización Un Mundo Seguro Secure World Foundation eh, tiene como propósito eh, uno de sus propósitos es organizar conferencias como esta en varias partes del mundo para que la gente que eh, está en la superficie terrestre pueda usar los eh, desarrollos científicos para la prevención de desastres, ¿algo me faltó? Do you like to add, eh, No, el... no, thank you. I'm, I'm, I think I've said enough, I'd like to hear from other people. Y es uno de los copatrocinadores. Ajá, sí, que sí. ¿Es sí. posible que se, que se pueda llevar a cabo Sí, sí este, eh. maestro. De estos cuatro días de reuniones que hemos tenido y que estamos ya en el tercer día, surgirán cosas muy valiosas para los continentes que estamos aquí reunidos, Norteamérica, Mesoamérica y Latinoamérica, en materia de mitigar, de alentar, de prevenir este, los daños que los huracanes, las sequías y hasta terremotos este, nos causan en nuestros países. La ciencia y la tecnología de las personas tan valiosas que hemos conocido aquí de Estados Unidos, de Panamá, de Costa Rica, de Brasil, eh, eh, tiene un gran valor y van a suceder cosas muy importantes de lo que aquí suceda. Son personas que, que a mí me da una gran felicidad conocer porque, de alguna manera, cada uno desde su biografía ha venido luchando por lo mismo, por un mundo seguro y mejor y me da mucho gusto conocer a Ray que además vive cerca de mi estado del estado de Sonora en las cuatro esquinas sí. donde se junta Arizona, Nuevo México Colorado y este, Utah es un lugar muy estratégico en las partes en donde el agua es un problema muy diferente al que es acá en el sureste pero para todo eso el hombre tiene respuestas científicas y comunitarias y soluciones que habrán de mejorar nuestro planeta Muchas gracias. Yo quiero añadir algo muy rápidamente: que eh, queremos agradecer al doctor Cepeda y a sus colaboradores eh, el hospedaje y la anfitrionía. Realmente la UNACH tiene una joya aquí en, en, en sus instalaciones, que es el Centro Mesoamericano de Física Teórica, que es uno eh, de los centros, se está convirtiendo en uno de los centros más importantes de eh, científicos en el país. Es una digamos, una sede, podemos decir, del Centro Internacional de Física Teórica, que es uno de los centros más importantes de investigación en todo el mundo. Y la idea que traen ellos es eh, eh, poner en Chiapas, en esta región en donde hasta hace poco no había nada de ciencia y tecnología hasta hace algunos años, convertirlo en un polo de desarrollo, no solamente hacia el resto de México, sino hacia eh, Centroamérica. Por eso, el nombre de centro mesoamericano, y de física teórica tienen mucho pero no es todo, eh, tienen investigaciones y eh, líneas en energía, en medio ambiente, en matemáticas, o sea que es una, es, es una maravilla ¿no? que, que, que, que tengamos la oportunidad de, de, de, de trabajar con ellos y de por supuesto pues eh, para ayudar a, a, a, al análisis y estudio de, de estos temas, ¿no? en particular el que nos trae a nosotros, que es el tema de las ciencias espaciales. Bueno, yo quisiera aprovechar la ocasión en primer lugar para agradecer la hospitalidad del de doctor Cepeda, la hospitalidad de todos sus colegas, la colaboración de nuestros co-organizadores representados en este momento por la Fundación Mundo Seguro, por el doctor Williamson. Eh, por la NOA que también está acá eh, la NASA eh, otras instituciones Naciones Unidas que eh, por circunstancias de calendario no pudieron estar físicamente con nosotros pero que a través de la tecnología han dado sus conferencias virtualmente hemos tenido una, estas conferencias durante los últimos dos días y por supuesto quisiera yo agradecer este espacio que nos dan en esta revista digital que casualmente se llama Espacio y más D. Y quisiera esperar que en un futuro cercano tendremos la oportunidad de dar un poco más de información sobre qué es lo que pasó después de esto. Confío en que nos harán una invitación nuevamente y podremos contribuir a, a Espacio y más D.